Has pensado en crear un club de esports, estás a punto de crear tu equipo, ya lo tienes eh, prácticamente hecho, pero dices, oye, no sé qué nombre ponerle, no sé... ¿Cuál quiero que sea la esencia del club? Vale, pues en este vídeo te voy a dar con eso Si aún no has visto este vídeo de aquí, te lo recomiendo mucho Si estás a punto de empezar o quieres empezar un club de eSports Y en general, todos los vídeos que he subido en YouTube sobre eSports Te los recomiendo Coge un blog de notas ahora mismo Mientras estás viendo este vídeo, coges un blog de notas Y ve haciendo lo que te voy diciendo En el blog de notas pon eh, temas Por ejemplo, películas, series, libros, épocas eh, temáticas etcétera etcétera luego te vas a internet y buscas palabras que tengan que ver con tal y muy importante y algún tip que yo creo que es eh, de los que te voy a dar de los mejores es que sea en inglés porque al fin y al cabo si es algo más internacional incluso hasta si no sabes inglés te entra más por los ojos no, no por los ojos y por los oídos mejor además que al fin y al cabo si en un futuro pues tu club escala si ya tienes un nombre inglés a la comunidad inglesa ya le vas a entrar de primeras porque eh, si tienes un nombre en español pues a lo mejor ni siquiera saben qué significa ojo que a lo mejor eh, hay, hay nombres en español que es, son muy globales y que entran muy bien pero en general lo más recomendable es que sea un eh, que sea en inglés, básicamente Vale, una vez ya tienes esto, ya has escrito ahí un tema Ya has sacado un, unas palabras que te gusten del tema o de la película o de lo que sea Que sean en inglés Vamos a pasar con lo siguiente Hazte la pregunta, ¿vale? ¿Puedo añadirle un número? ¿Puedo añadirle un número al nombre, a la palabra que he puesto? E importante que no supere los tres dígitos, que no supere de los 999. Mira, ejemplo rápido, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo con, con, con vosotros aquí en directo, ¿vale? Muy sencillo. Escojo un tema, ¿vale? El tema que vamos a coger para el nombre que vamos a hacer ahora de un team es el tema medieval. Busco ahí una palabra y mira, me gusta Honor. Honor, Honor, Honor, Honor, Honor. honor. ¿Cómo se pronuncia? Y por ejemplo, oye, ¿le queda bien un número? Por ejemplo, ¿le queda bien un 2000, un 200? Por ejemplo... 200 honors, 200 honor, 100 honor Oye, a ver, no está mal, ¿no? Como por ejemplo 100T Que 100T pues tiene 100, o sea, 100T Literalmente en, en español es 100T 100T Pues por ejemplo nosotros lo podríamos agregar si, si, si, nos, si nos queda bien con el número 200 honor pues podríamos ser 200 Honor o 200 H, como 100T. Otra cosa, si le queda bien, si pega que le pongas Team al inicio, por ejemplo, Team Honor. Oye, hazlo. Ejemplos, Team Honor le queda bien, a lo mejor le queda mejor otra palabra. Team lead, team bill, Cualquier palabra que te guste Coge un montón de palabras, las máximas que puedas Y que te gusten y que sean cortitas Y así podrás hacer muchos, muchos ejemplos Y al fin y al cabo, pues bueno Habrá uno que te guste más que los demás, ¿no? Otra cosa importante Mira si se puede abreviar Porque hay muchos Que cuando lo abrevias Queda un poco extraño, ¿no? Al fin y al cabo, es importante Que se pueda abreviar bien Si es, una, si es un... Si es una palabra muy larga para que se abrevie, pues le va a costar más. Si es más corta, pues va a ser más sencillo. Eh, y bueno, si es intermedia, pues mejor. Ejemplos, mira, 200 Honor, 200 Honor sería eh, 200 H, 200 H. O por ejemplo, si le ponemos Team al inicio, Team Honor, pues sería THS, Team Honors o pues simplemente puedes poner Honor, que le pones Team Lead porque te gusta más y es más cortito. Vale. Le puedes poner simplemente Lead, que se abrevia Lead o TLT, que suena tal cual Lead. Al fin y al cabo, esto lo vais a estar haciendo con muchos, ¿vale? Yo os recomiendo que lo hagáis con unos 5 o 10 si podéis. Unos 5 o 10, yo creo que están muy bien. Ponéis ahí un montón de nombres, ¿vale? Y habrá un momento que digáis, vale, oye, este me gusta más, este me gusta menos, vais descartando. Y cuando tengáis uno que es el que más os guste, es el momento donde tenéis que buscar si ese nombre ya está cogido. Porque es probable... Que si es un nombre bastante común Pues a lo mejor ya hay equipos eh, No tienen por qué ser muy grandes Pero con que ya hay un equipo amateur o semiprofesional Que tenga ese nombre Te va a costar Yo personalmente te recomiendo Que es un proceso tan corto Es un proceso de hacer tanto, tanto, tanto Que si ves que está cogido Oye, vuelve a empezar Haz lo mismo, busca una temática tal O la misma temática que has elegido O algún otro nombre que te había gustado Y ves probando hasta que veas Que hay, hay uno que no lo tiene nadie que te mola y que te sientes identificado. Y luego, ve a tus amigos, ya sea gente que conozca de los esports, que le guste los videojuegos, que no le guste, eh, familiares o quien sea. O a tu perro, a lo mejor tu perro te, te da hasta una recomendación. Ve y pregúntales, oye, ¿a ti te llama la atención este nombre? Eh, ¿Lo ves interesante? ¿Qué te transmite? Eh, dame dame un feedback, dame algo, dime ¿qué, qué, te, ¿Qué te parece? Porque así podrás saber Oye, a lo mejor a ti te gusta mucho Pero literalmente de 10 personas que le preguntas 8 te dicen que les parece un nombre muy malo Entonces así también podrás ver Antes de sacar el team Si realmente ese nombre Que es muy importante el nombre Tiene potencial a llegar a algo Y ahora qué te toca Bueno, pues ahora te toca ir a por el logo Aún no tengo un vídeo explicando Cómo crear un buen logo Para tu equipo de Sports Amateur pero si veo que mucha gente se suscribe a raíz de este vídeo, eh, pues lo, lo haré, ¿no? Al fin y al cabo, también tenéis que vosotros ayudarme un poquito, un poquito de subs. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, seguidme en todas mis redes sociales. Adiós.